y diputada revela está en procesos de volver a la música eso ya lo confesó y lo habló en eso no es radio show la diputada por santo domingo este y brito o'neill mejor conocida como juliana manifestó que decidió darle una pausa a su carrera como merenguera para aprender más ejercicio legislativo pero que está en procesos de volver a la música por otro lado, resaltó que desde su labor como legisladora, está luchando para que el país se le preste más atención a las enfermedades catastróficas. Juliana además agregó que ha sometido un proyecto que crea el Programa Nacional de Cáncer Hereditario, que busca recabar información y poder focalizar los riesgos de esa enfermedad. Juliana es una guerrera que luchó contra el cáncer desde los 11 años, ella ha sabido ser una joven muy optimista contra esta dura batalla del cáncer, de la cual ha tenido, ha tenido que enfrentarse en múltiples ocasiones saliendo victoriosa. Ahí vemos cuando ella estaba pues en el programa, eso no es radio show, donde ella pues cuando estaba a su auge, que la comparaban junto a ella como Miriam Cruz, o del grupo pues, famoso las Chicanas. Donde ella, a pesar de lo que ya ha pasado, pues con el cáncer de mama que ella tuvo, pues ha podido salir adelante y con mucho amor. Si ya regresa a la música, va a ser el boom de nuevo. Sí, sí, con mucho amor, pero yo eh, le un consejo a Juliana de que deje eso. No, que se quede legislando mejor. porque por qué? Porque la música y el y, y lo que eh, el modelo de música de hoy en día ha cambiado muchísimo. Y yo sé que ella se va a sentir. No, pero cada quien muy, tiene su muy público Muy retro, muy retro. No, no, pero está bien, pero ya pasó, ya pasó de moda. Yo no. entiendo que Juliana ya debe ese de eso de música, como hizo Ritindiana no, esa no. gente, que, que, que, a veces lo quieren intentar y espérate, déjame, déjame hablar. Esto artista ya desde aquella época de aquella época. <risa> <risa> pues Esto es petita ya de aquella época. Se, se, se meten ahora a un nuevo. Pero que tú estás hablando música. como época desde que ella era de los 80. No, pero que ya tú sabes que la ¿Qué? música está muy diferente hoy en día. Pero yo que creo que Julián es lo que va a hacer inversión. Que no, porque cada quien dinero. tiene su público, porque eso fue lo que tú dijiste. Igual son que siempre sí, la pega Guasso en su brazo línea. Pero nunca se ha quitado. Pero te apuesto si ella se Si ella saca otra vez vuelvo no, y se pega. No, cuando yo pienso. que ya puede sonar, sí. ya sabe. Ella cómo puede sonar porque puede invertir dinero, pero yo yo no estoy diciendo que no que ella no lo puede hacer. Estoy diciendo que es mejor que no lo haga y que se evite esa gata la de dinero. Me ella ella, tiene, talento, ella, pegado, ella tiene talento, Juliana, la reina del mambo, dime tú. Ah, pero que ya, ya. ya en, eh, No, pero pues yo no estoy diciendo que ella no lo puede hacer, estoy diciendo que mejor. Qué que es difícil, que, que le puede hacer difícil. No, Porque que, mire, que mire, que mire Jeffrey, dinero, pero mire, no, Jeffy no, lo que no, tiene que hacer para sonar. Porque exact, no ha comentado. yo creo que Juliana lo que puede hacer tiene que hacer ridículo obligado para poder sonar yo creo no, que no, no, yo, no yo creo que ella haciendo buena música puede sonar claro no hombre, sí. no hombre porque lo ha hecho miriam cruz en su lo margen. pueden hacer claro, pero miriam que ya puede, puede, pueden ¿eh? poner su repertorio pero yo creo que, hay que volver de nuevo y que se dedicada un nuevo consumir, tiempo para tú, tú hacer música en este tiempo obligado tiene que hacer ridículo entonces yo creo que a juliana eso no le va a lucir se va a ver mejor que mejor que se quede nos quedemos con el recuerdo de ella de 2010 para abajo me quité, y yo le diré me con eso nosotros somos, con eso, nosotros somos felices recordando a la reina del si Pero oh. si viene ahora y salta con una loquera y otra, que salía en otra para pa que un ah, de eso no. se pegue, no la vamos a hacer. Buenas a los well. sí, Hello. Telenor, sí. Yeah, sí, Hola caballero, una preguntita: eh, eh, el color visión, en qué canal está. ¿Por qué no el 9? la música musical estamos en YouTube. Tú. <risa> en el canal de la Mona. Ahí es que lo, lo puede encontrar. ¿Eh? En el canal de la Mona está. Sí, este, sí, este sí, es un sí, país lleno de vago, ¿eh? Sí. Este <risa> <risa> es un país que no. Ya tú sabes, ¿no? Es, una, es lo que yo digo de Juliana. Que se, no, yo creo que ya lo puede intentar. Se puede migrar, grave, y Otra canción, el de Juliana, ¿cuál es? ¿Eh? ¿Cuál es otra eh. Ella tiene, porque eres un estrés. Es lo mismo. Ay, no, no es la misma. No es la misma. No es la misma. <risa> no es la misma. No es la misma. muy? ¿por <risa> no es la misma. Y de eso, no, esa? No, Pero mira, yo, eh, mira, la yo no Juliana, sé. A, a, eh, la canción de Juliana. Eh, vamos a una, de Juliana eh, eh. una canción de Juliana muy buena fue. No es la misma, fue, Esa eh, se llama estúpido. Fue uh, una canción de Juliana que el video lo hizo aquí en San Francisco me apoyaste, de Macorís. ¿eh? Porque no es ah, la así, oncológico. Yo me acuerdo que sí, eh, ahí estuvo también. compartiendo corazón protagonismo con. Eh, nuestro amigo el doctor Pitágoras Vargas que nos mandó un saludo aquí nosotros le respondemos sí, el Pitágoras saludo a Pitágoras Vargas tocando el, el fondo así que nos saludo ver. para él donde sí, quiera se que se esté se entonces ese video lo hizo aquí eso es una canción pero ahora no, no me acuerdo la letra ¡Ale!